Hola a todos y bienvenidos a Dance Day, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema de integrales por sustitución. Es una forma para resolver integrales. Vamos a aprender cómo aplicarla de forma correcta. No siendo más, comencemos. Para comenzar debemos tener en cuenta primeramente esta este término que significa ilate. Esto nos permite dar un orden en el momento de resolver una integral por sustitución. No olviden que sustituir es, un, es cambiar una variable por otra. Entonces, este sería el orden. La i significa inversas. Todas las funciones inversas las vamos a designar con la letra i. Con la letra l, todo lo que tiene que ver con funciones logarítmicas. La letra A, algebraicas. Y tenemos la T como todas las que son trigonométricas. Y por último, la letra E significan exponenciales. qué quiere decir esto que cuando vayamos a sustituir este es el orden de prioridad primero son las inversas luego las logarítmicas y así sucesivamente vamos a aplicar esto resolviendo algunos ejemplos veamos tenemos este primer ejemplo integral de 1 más raíz de x al cubo sobre raíz de x de x no olviden que la integral siempre debe terminar el diferencial de x bien Empecemos mirando, es una función inversa, eh, no, logarítmica, tampoco, pero podemos ver que es algebraica, o sea que le corresponde la letra A, o sea que la sustitución va a ver con la algebraica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos qué es más complejo, raíz de x o 1 más raíz de x. Vamos a sustituir esa variable que es más incómoda para resolver viéndolo así Sería mucho mejor tomar estos dos términos Entonces vamos a hablar de un cambio de variable Entonces vamos a hablar de la letra u u va a ser la variable que vamos a cambiar u va a ser igual más 1 más raíz de x Quiere decir que todo esto se convierte en u Ahora Derivamos, como estoy cambiando esta variable Lo mismo tengo que hacer con su derivada entonces de u la derivada de 1 ya sabemos que es 0 y raíz de x, no olvidemos que raíz de x es lo mismo que decir x a la 1 medio, y cuando derivamos le restamos, bajamos este término que haría 1 medio y le restamos al 1 un medio 1, efectuando esto, 1 medio menos 1 nos va a quedar 1 medio de x, haciendo la expresión nos quedaría menos 1 medio, ahora, como esto está negativo, yo lo podría de X a la 1 medio, que es lo mismo que decir 1 medio de raíz de X. No olviden es que este cambio de variable es lo mismo que decir X a la 1 medio. Ahora, si tengo de U, esto quedaría en términos de dx, ya que todo se derivó en función de X, o sea que tenemos U y de U. Ahora, si ustedes analizan bien, miren que este de x raíz de x es lo mismo que está acá esto es lo mismo entonces qué vamos a hacer para que sean iguales este le está estorbando. entonces vamos a pasarlo a despejar que haría esto está multiplicando pasamos a dividir que haría 2 de u igual a dx sobre raíz de x y ya tenemos lo que está arriba Ahora, vamos a proceder a reemplazar ese cambio de variables para resolver la integral. 3x a la 5 por raíz de x a la 3 más 1 de x. Como podemos ver, también es una integral algebraica. O sea que hay que hacer una sustitución de tipo algebraico. Ahora, miremos lo siguiente. ¿Cuál es más compleja? Si ustedes pueden ver, miren que x a la 3 más 1 es más complejo que 3x a la 5. Y vamos a tomar... X a la 3 más 1. Y le vamos a llamar a esta variable la variable U. No olviden que ustedes pueden tomar la variable que, que, que quieran. Puede ser U, V, la que ustedes tomen. Es indiferente. Entonces nos quedaría X a la 3 más 1. Derivamos. Nos quedaría DU. Y esto daría 3X al cuadrado. No olviden DX. Siempre hay que poner el diferencial de x Ahora, miremos lo siguiente. Este es 3x a la 5, pero no lo tenemos acá, no está implícito. Acá tenemos 3x a la 2, pero podemos hacer un pequeño cambio de variable. Esto que está acá, podríamos despejar x a la 3. Si despejamos x a la 3 nos quedaría así, u menos 1 igual a x a la 3. ¿Por qué hacemos esto? Si ustedes miran bien, si multiplicamos 3x2 por x3... Miren, ¿qué ocurre? Esto se convierte en 3x a la 5. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es una pequeña, eh, cambio algebraico para resolver. Entonces, ponemos acá, integral, ya sabemos que 3x a la 5, pues, ¿qué sería? Esto es lo mismo, entonces, 3x2 por x a la 3 raíz de x a la 3 más 1 de x. Ahora teniendo en cuenta esto podemos hacer ese cambio, entonces 3x2bx ya lo tenemos que nos lo da de u y x a las 3 lo debemos agregar que es u menos 1. Entonces vamos a poner lo siguiente, integral x a la 3 sería u menos 1, pero esto multiplicado raíz. ¿de quién? raíz de x a la 3 más 1 que sería u o sea raíz de u y ya sabemos que 3x cuadrado con dx nos da du entonces ponemos acá du teniendo esto nos quedaría así integral du menos u por raíz de u nos quedaría u raíz de u menos raíz de u todo esto en función de du. Pero esto se puede quedar de una forma mucho más simple. Podemos convertirlo así. Esto sería u a la 1 por u a la 1 medio menos u a la 1 medio de du. Vamos a resolver esto para que podamos integrar de forma más rápida. Veamos. Aquí tenemos de nuevo otra integral algebraica, miren que tenemos términos de X, o sea que aquí también correspondería la letra A, no es inversa logarítmica ni trigonométrica y menos exponencial entonces, vamos a hacer el cambio de variable, no olviden, simple a que sea más compleja, a esa le vamos a llamar, o le vamos a hacer el cambio de variable, le vamos a llamar U igual, en este caso X cuadrado más 1, y pues derivando acá nos daría du sería igual a 2x dx. Si ustedes miran bien, acá tenemos x y aquí tenemos dx. Entonces, solamente le está absorbiendo este 2, como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Quedaría du sobre 2 igual a dx. Ya teniendo esto, podemos reemplazar. Entonces, la integral sería lo siguiente, x cuadrado más 1, ya sabemos que es u, u al cubo, y ahora, eh, se nos falta acá la x, no olviden que aquí quedaría x de x, y esto sería x de x de u sobre 2, entonces quedaría de u sobre 2. Esto sale como una constante, nos quedaría un medio de u al cubo de u. Esto se puede resolver de la siguiente forma, ya sabemos que se le suma un exponente que daría u a la 4 sobre 4 más la constante 6. 2 por 4 nos daría 8, esto quedaría u a la 4 más c. Ahora reemplazamos el valor de u, nos quedaría x cuadrado más 1, todo esto elevado a la 4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 a la 1 medio, de du. Vamos a resolver esto para que podamos integrar de forma más rápida. Veamos. Ahora, si hacemos esta operación, esto es 1 más 1 medio. Esto se convertiría, olviden que 1 más 1 medio es todavía integral de u a la 3 medios. No olviden que 1 más 1 medio, haciendo la carita feliz, 2 por 1, 2, 1 por 1, 1. Esto nos daría 3 medios. Menos u a la 1 medio. De u. Teniendo esto, ahora sí podemos integrar. No olviden que sumamos 1, entonces nos quedaría así. Esto daría u a la 3 medios. Se convierte en u a la 5 medios. Y lo mismo ponemos acá. No olviden que sumamos 1 a ambos lados. Menos 1 medio más 1 nos daría u a la 3 medios sobre 3 medios. Pero podemos aplicar lo siguiente. Este 2 lo podemos pasar a multiplicar arriba. Como si pusiéramos 1 acá y efectuáramos esta operación. Entonces quedaría de la siguiente forma. 2 por u a la 5 medios sobre 5 menos u menos 2u a la 3 medios sobre 3 más la constante c ahora teniendo esto no olviden que u era x a la 3 más 1 entonces nos quedaría 2 a la x a la 3 más 1 a la 5 medios sobre 5 menos 2x a la 3 más 1 a la 3 medios sobre 3 más la constante c. Esto lo podríamos expresar en raíz, esto nos quedaría una raíz cuadrada de x a la 3 más 1 a la 5 y raíz cuadrada de x a la 3 más 1 a la 3, pero lo vamos a dejar de esta forma. Quiere decir que esta sería la solución de este ejemplo. Veremos una segunda parte aplicando otro tipo de sustituciones de forma fácil. Más que todo aplicado a lo que tiene que ver con funciones trigonométricas y también exponenciales. Con esto damos por concluido esta primera parte de integrales por sustitución. Si te gustó mi video...